una ronda de preguntas. Bueno, una ronda, ¿no? Porque, o sea, a ver. He puesto una cajita de preguntas en Instagram, Y que si no me sigues pues eso es lo que te pierdes. Me refiero a que a lo mejor cuando hago un vídeo, el rollo de dudas, de preguntas, de hablar de algún tema en que la gente me pregunte cosas y tal. Si tú quieres participar, me tienes que seguir en Instagram y ver mis historias. No es tan complicado. Vale, si no tienes ni idea absolutamente de lo que estoy hablando, porque probablemente no tengas ni idea, resulta que yo me hice el microblading en las cejas. Y dirás, ¿qué es eso? Ahora te lo explico. Básicamente, me Tatuaron pelo a pelo para ponerme pelo falso, donde no tenía pelo yo verdadero, ¿vale? Es, es una explicación de mierda. A ver, os voy a contar lo que es el microblading. El microblading es una técnica de maquillaje permanente. No es un tatuaje, aunque mucha gente lo tiene como tal, pero no es un tatuaje, no se hace con la máquina de tatuajes. Realmente no sé explicaros la diferencia entre un tatuaje y esto. A lo mejor yo digo, bueno, pues no se hace con la misma máquina, no es tinta, no soy una experta en el tema, ¿vale? Yo os voy a hablar desde mi experiencia, desde lo que sé, desde donde me lo hice, desde todo. El objetivo del microblading es reconstruir una Ceja, ...o a lo mejor alguien que tiene alguna enfermedad y no tiene pelo... ...y ahora esto os lo voy a leer yo desde el móvil... ...el microblading de cejas se realiza depositando manualmente... ...un pigmento en la dermis papilar de la piel... ...mediante una pluma especial llamada tebori o inductor... tebori, perdón... ...es la técnica más novedosa dentro de la industria del maquillaje permanente... ...en la creación de diseño de cejas pelo a pelo... ...trata de un método de rápida cicatrización y de aspecto mucho más natural... ...como bien veis en este vídeo no es una máquina eh, eléctrica ni nada de eso... Ya os acabo de leer en la descripción que se hace con una pluma. ¿Y cómo se hace? Pues bien, eh, aquí en este vídeo lo estaréis viendo, pero básicamente como que te van dibujando un pelo, un pelo, un pelo más... Pelo a pelo Estas eran mis cejas antes Estas eran mis cejas después Me preguntaréis ¿Por qué te lo hiciste? A mí siempre me ha faltado pelo Aquí en este huequecito de aquí Esto era algo que yo quería hacerme Desde hace muchísimo tiempo Porque siempre como que tiene un complejo Entre comillas Al fin y al cabo te lo pintas y ya está Pero cuando vas a la playa Cuando vas a la piscina Pues qué te pones ahí Yo con mis cejas he tenido muchos problemas De verdad Es que para mí Han sido muy importantes Y creo que las cejas Es lo más importante de la cara En lo que nos da la expresión Para mí unas cejas bien hechas Son muy importantes Yo llegué allí sobre las 12 creo, tardé unas 2 horas y media, 3. Me lo hice en Darina Beauty Clinic. Está situada en Barcelona. ¿Y por qué fui? Me lo recomendó una amiga que también se lo hizo allí. Bueno, no me lo recomendó, le pregunté yo porque vi que le quedó muy bien. Y entonces dije, Dios mío, que por fin voy a llegar a mi momento. Obviamente, antes de hablarles y todo, me informé mucho sobre los años de experiencia, sobre resultados. Estuve stalkeando varios días en Instagram y ya me decidí, les hablé, llegamos a un acuerdo y... Me lo hice Me las hice el 21 de febrero Hace ya tres meses Después de la cicatrización Tengo que ir a que me hagan el retoque ¿Y qué pasa? Que pilló aquí el COVID-19 Y no pude ir Así que las tengo hechas Pero no tengo el retoque Así que los pasos Primero me limpiaron las cejas Después me pusieron una cremita Que era como anestesia Y después me hicieron el diseño Que te hagan un diseño de cejas Es lo mejor que te pueden hacer De verdad Yo es que siempre me he hecho las cejas en casa ¿Vale? En plan de las y tal con pinta se si queda una más que la otra Y no mola Entonces cuando te hacen un diseño de cejas te quedas flipando en colores. Y después de hacerme el diseño, ya me hicieron el microblading. Después del microblading, me pusieron como un tinte, que realmente no sé lo que era, era esto. Creo que era como para potenciar el color. Me lo dijeron en ese momento, pero se me ha olvidado, chico Y después ya me lo quitaron y yo me vi a ver si tenía algo pelillo que no me gustaba o lo que fuera o que algún huequecillo. Voy a leer las preguntas, porque creo que con las preguntas me voy a poder explicar mejor, vais a poder entender más y todo eso. Hay una pregunta como que a mí me sorprende, en plan que me pregunten esto, pero a la vez como que lo puedo llegar a entender. Si no tienes ni idea de lo que es el microblading, pues te puedes imaginar cualquier cosa. Hay mucha gente que me ha preguntado que si me tengo que depilar las cejas después de hacerme el microblading, en plan de que ya es necesario. Los pelos siguen creciendo, no te hacen nada con láser, ni te hacen nada que te queme la raíz. Para mí es algo que yo no había caído y cuando me hice las cejas por primera vez, después de después de que me cicatrizara, estuve como un mes y medio así, esperando a que cicatrizase, sin tocarme la ceja, soy de las que se depila las ceja cada tres días, cada dos días muy poco tiempo dejo que me crezca, entonces estar como un mes, un mes y medio sin depilarme las cejas, cuando me las fui a hacer dije, ¿cuál está tatuada y cuál no? ¿y si me quito ahora uno real? y de repente hay uno ahí tatuado, digo tatuado para que me entendáis, de repente hay uno tatuado que no lo voy a poder quitar ni de coña, y si la cago, y si tal, pero en realidad estaba tranquila porque dije, bueno, tengo el retoque dentro de un mes, por lo que sea, la cago depilándome la ceja pues luego que, que me metan un pelo por ahí bueno, continúo, ¿cuánto tiempo te tardó en sanar? ¿un mes? ¿un y medio o así. Os voy a explicar el proceso de cicatrización. La primera semana, el primer día cuando te lo haces es cuando más bonito está, porque claro, te lo acaban de hacer, ves pelo a pelo, está genial, súper bonito. Obviamente ya hoy sigue estando bonito, pero me refiero al primer día obviamente es cuando te lo acaban de hacer, es como un tatuaje que se ve súper negro, súper pintado. En la siguiente semana, el color baja por completo. O sea, el color, dices ¿qué ha pasado con mi ceja? Esto se debe a que la piel genera como una mini costra mi, mini no, micro costra que hace que el color no se vea. El en la semana 3 o 4 el color vuelve a subir, la piel ya termina el proceso de cicatrización y ya puedes ir a hacerte el retoque a que te habían sido cicatrizado bien, etc. Mi piel al ser grasa, por una vez me alegro de tener la piel grasa, es que no hacía falta cremas ni nada para el proceso de cicatrización. Simplemente tuve que estar las primeras 24 horas, cada hora me tenía que lavar con un mousse especial para el microblading y me puse una... Cremita, era lo único que tenía que hacer cada hora El primer día que me lo hice, ya está Después ya, sin cremas ni nada, simplemente pues Llevando cuidado, como por ejemplo, dormir boca arriba Siempre durante un mes, no sudar No ir a saunas, que no le dé el sol Un montón de cosas, pero que solo es Durante el primer mes y luego tienes esto para toda la vida Entonces yo pasé por unas largas Etapas en las que me veía la ceja llena De pieles y necesitaba quitármelas Pero claro, no te las puedes tocar No puedes mojártelas, no puedes hacer Nada, porque si no, la cara y no se cicatrizarán bien Pero bueno, luego ya cuando se me quitaron Ya dije, wow, o sea, se te va cayendo solo Todo, todo, todo, todo Y luego te la ves ya que dices, wow, me la voy a lavar Me la lavé obviamente con el mousse que me dieron el primer día Y es que flipé con mis cejas O sea, es que me encantaban Otra pregunta es, ¿te lo tienes que volver a hacer para repasarlo? Lo que sea, si es así, ¿cada cuánto tiempo? Ya lo he dicho antes, cuando te lo haces Tienes que esperar 6 semanas a que cicatrice Entonces ir a hacerte un repaso a las 6 semanas 7 Y después de ese repaso, como hasta dentro de un año o así Pues no vuelves a que te las vuelvan a repasar Otra pregunta que se ha repetido un montón es la de ¿Duele? La respuesta es que sí. A mí sí que me dolió, también depende de la persona, pero a mí personalmente sí que me dolió aunque llevaba anestesia, pero era un dolor. Sinceramente me puedo quedar durmiendo. Por ejemplo cuando me hacen un tatuaje no me podría quedar durmiendo, pero ahí era como que estaba tumbada y era como que me dolía, pero de hecho creo que me quedé durmiendo o algo, no lo sé. Pero es que sí, es como un dolor muy, muy, muy soportable. ¿Cuánto tardan en hacértelo? Ya lo he dicho antes dos y media, tres horas. ¿Tuviste miedo de ver el resultado y de que no te gustase? Pues eh, si os digo la verdad no, porque está estaba muy segura de dónde me lo iba a hacer, había visto muchísimas fotos de... Él. ¿Me puedes dejar hablar? Y por otro lado también os digo que si por lo que sea, a ver, os hacen el diseño, sabéis cómo os van a quedar y todo, o sea que no hay de qué preocuparse. Pero si por lo que sea no te gusta, está el tratamiento para quitarlo, o sea, hay un, un con láser también te lo pueden quitar, igual que te eliminan tatuajes, pues te eliminan eso. Pero vamos, que yo estaba súper segura de que me iba a gustar y tenía muchísimas ganas de ver el resultado. De verdad os lo digo, no lo digo por nada es especial, pero en serio que estaba súper confiada. Merece la pena, sí, merece la pena. Ya os digo que para verano, para olvidarte de pintarte las cejas, para levantarte y ver la mirada bien y ahora pues las llevo así, vale, pero os voy a poner aquí un vídeo que me he hecho antes de maquillarme que es para que veáis las cejas sin pintar porque cuando yo llevo un maquillaje así como el que llevo y que si llevo sombra, que llevo los labios pintados y tal, así que me gusta pintarme un poco más las cejas para que tengan un poco más de intensidad el color pero vamos, que de normal no me las suelo pintar entonces nada, básicamente esta es mi experiencia ya sabéis, os lo recomiendo un montón, la clínica donde yo me lo hice sobre todo también, el buen trato, todo todo, todo, todo, todo. Ah, se me ha olvidado una importante pregunta, claro que sí la de cuánto cuesta, os voy a decir lo que yo vi en una publicación porque no le llegué a preguntar a la chica para que lo entendáis, gracias a mi trabajo pude, tuve la grandísima suerte de poder hacer colaboración con ellos y es algo de lo que siempre estaré agradecida, o sea que hacerme esto es que para mí es un sueño, de verdad pero me informé cuando me las hice del precio y tal, la gente comentaba cuál es el precio y la clínica contestaba el precio del microblading son 390 con retoque incluido y nada, básicamente esa es mi experiencia lo siento por haber dejado esa pregunta para el final, de verdad que ni la había hecho la captura, no sé por qué, pero bueno, suerte que me he acordado, así que nada, espero que os haya gustado Este vídeo, sé que no es un vídeo muy como lo que suelo hacer Normalmente, pero lo tenía muy pendiente Quería haberme esperado hacerme el retoque Para deciros, mira, también me hice el retoque No sé os no sé aguanto pero bueno, como visto lo visto No sé cuándo me era el retoque, pues quería ya Contarlo por aquí, así que repito, espero que os haya gustado Mucho el vídeo, voy a saludar a las Tres personas que más likes me han dado En mi última publicación de pipo Noelia29, Noelia Arnaid 67.040 likes, un saludo para ti En el segundo puesto, Ana Moreno Ana04, con 58.004 En el tercer puesto María G, María19-24 Con 53.877 Un saludo Para vosotras tres Así que, repito por tercera vez, espero que os haya gustado el vídeo Si tenéis alguna duda me la podéis dejar en comentarios Yo os contestaré Y que os quiero mucho, no lo olvidéis y nos vemos en el próximo vídeo